Hola. Vamos a buscar y reemplazar, un DNI, en Word usando caracteres como DIN. Copia este patrón de la descripción del vídeo. Ve a reemplazar. Pega a lo que copiamos. Marca la casilla Usar caracteres como DIN. Clic en Buscar siguiente. Para reemplazar por otro texto, marca en el campo en blanco lo que quieras, y luego clic en Reemplazar todos o reemplazar según te interese cambiar solo un DNI o varios.